hola duros sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video de tu canal preferido tecnoapples como pueden notar esta vez les traigo el mejor reproductor de música al estilo de iphone en tu dispositivo android sus funciones y colores son similares al iphone lo más genial de todo es que podrás disfrutarlo en tu dispositivo android les recuerdo que aquí abajo en la descripción del video y en el primer comentario podrás descargar esta increíble aplicación sin ningún tipo de problema ya sabes que de muy importancia que se vean el video completo y adicionalmente si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita ok no siendo más empecemos con el tutorial ok mis amigos estoy dentro de la aplicación si ven es una aplicación muy genial con colores muy resaltantes colores llamativos y si no vamos a entrar aquí lo que es las canciones y va a encontrar las canciones que están dentro de nuestro dispositivo obviamente hay que darle permiso a la aplicación si nos pide para que pueda acceder al almacenamiento y encontrar estas aplicaciones ok y eso se lo piden cuando la instalen mis amigos y si vamos a entrar aquí a una una canción rápidamente puede ser esta que se encuentra aquí y vamos a darle un toque donde está que bajito y va a abrirse el cierto y vamos a encontrar opciones como ya sea adelantar la acción o eh, atrasarla cambiar hacia la siguiente canción aquí podrás aumentar o bajar el volumen de la canción que está reproduciéndose aquí podrás eh, aleatoriamente o simplemente repetir la misma canción la misma canción y el menú de de, de canciones que tienes disponibles, y aquí está una opción la cual me gusta, es muy chida. Aquí abajito en la esquina va a mostrarte lo que es la próxima canción que viene, y aquí en la parte inferior, en la parte izquierda, va a encontrar un como algo de velocidad en la cual vas a poder ya sea acelerar la canción o simplemente lentalizarla, o sea, poner más lenta, que se escuche más más lento o sea más rápido que escuchen rápido la canción me si no entienden mis amigos pues normalmente van a colocarlo en uno para que se le produzca normal ya de en adelante ya rápido o lento mis compañeros y otra opción la cual me gusta es aquí en los tres puntos con el cual vamos a poder ya sea agregar una lista o a mis favoritos o simplemente eliminarlo permanentemente de nuestro dispositivo dándole aquí en dice de led vamos a irnos a lo que es acá abajito y aquí si ven mis amigos en la parte de o sea apagar por el sabor, vamos a un toque allí y allí vamos a poder colocar un tiempo ya sea de 5, de 10, de 20, de una hora o personalizados y van a activarlo para que se ponen 30 minutos, ustedes en esos 30 minutos van a escuchar las canciones y cuando se acabe ese tiempo se va a, ya sea a quitar la, la aplicación o simplemente pausarla. Esa eso, eso está creada para esos que duermen escuchando música o se duermen con los audífonos puestos y en ese tiempo se va a pausar la canción. Otra de las opciones que me gusta aquí en la parte inferior, es explorar, van a poder cambiar lo que es el tema, aquí dice el tema, poner pues un tema oscuro, el cual también se ve pero muy genial, muy chido, cierto, se ve muy pero muy hermoso y estoy contento porque estoy enseñando esta increíble aplicación. Aquí en radio van a poder cambiar lo que es la ecualización, como así, van a poder lo que, más agudo o más grave, aquí están unas opciones como normal, clásica, una canción ya sea rock o pop ahí van a poner el pop y se va esto a ajustar si se ponen otras van a esto se va a ajustar a simplemente hacer, hacer nada más parecida a ese estilo de música vamos aquí a desactivarlo activarlo y aquí donde está eh, la, la música van a ver que está muy, muy chida esta aplicación espero que se suscriban al canal si les gustó este contenido denos si un me gusta y nos vemos en un próximo video tutorial